No sé qué es lo que tiene la comunidad, si sí es mío, que la ciudad de mantiene a nadie. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.